Pueblos de que salen a las calles para manifestarse contra el gobierno, que se vayan, especialmente intensa y concurrida, fue la manifestación en Bejucal, donde cantidades de vecinos desfilaron por las calles pidiendo libertad, libertad y que se vayan. Imágenes publicadas en redes sociales revelan la fuerza que tuvo la manifestación en ese territorio, donde los cubanos se concentraron en las inmediaciones de la sede del municipio del Partido Comunista. Cacerolazo contra el gobierno en Manzanillo, Abajo la dictadura. Cradman se pone de pie y pide libertad. En un video donde se escucha cómo desde las más profundas oscuridades de un apagón una mujer grita Manzanillo para la calle. Y acto seguido, varios cubanos corean la frase Abajo la dictadura. Estas protestas son en las calles mártires de Vietnam y Cocal en Manzanillo, gritan Abajo la dictadura reportes en redes sociales aseguran que el régimen envió tropas para reprimir a los manifestantes en ese territorio manzanillero. Opositor reprimido por protestas en Habana denuncia que la policía política acosa ahora a su familia. El opositor Quesel Rodríguez, quien participó el 30 de septiembre en una de las protestas de las últimas semanas en Habana, denunció este pasado martes que su familia está siendo blanco de represalias por parte de agentes de la seguridad del estado. Cubanos vuelven a tomar las calles en protesta por los apagones. Los cubanos vuelven a las calles para expresar su disgusto por los apagones y en algunos casos van más allá y piden gritos de libertad. Residentes en Caibarián, en Villa Clara, gritaban el pueblo unido jamás será vencido, según dijo desde ahí María Antonia Mirabal. Rocío Monasterio condena complicidad del Partido Popular de España con la dictadura cubana. La presidenta y portavoz del partido Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, denunció la complicidad que mantiene el Partido Popular de España con el régimen castrista en la segunda cumbre llevada a cabo con el fin de defender la democracia y la libertad frente al comunismo. Continúan las detenciones y multas contra las Damas de Blanco. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco y su esposo, el exprisionero político Ángel Moya Costa, fueron detenidos este pasado domingo en las cercanías de la sede de la organización en el reparto Lacton, La Habana, por integrantes de la PNR y de la Seguridad del Estado, cuando intentaban asistir a misa para rezar por la libertad de los presos políticos en Cuba. Yamila la hija de Maceo reto Humberto López quien está sacando al cubano para la calle eres tú con tus videitos la influencer y activista cubana Yamila la hija de Maceo reto al vocero castrista Humberto López durante una transmisión en vivo López acaba de protagonizar otro fake news desde el aparato propagandístico de la dictadura castrista en uno de sus reportajes sigue tirando papi sigue tirando un vertico tira más y tira más duro que quien está sacando al cubano para la calle eres tú, dijo Yamila, luego de que este fabricante de falsas noticias saliera al aire en el menticiero de la televisión. Se reportaron infinidades de protestas.